Bienvenidos a esta transmisión de Wikimedia México. Yo soy Agustín Peña, director ejecutivo, y estamos en el marco de Open Access 2020, la semana de acceso abierto 2020, eh, con diversas actividades a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas, y eh, pues esto invita a que la gente tenga acceso abierto al conocimiento a través de varias plataformas, o mejor dicho, a través de varios eh, métodos, eh, ...a través de la imagen, por supuesto a través del texto... ...a través de las diversas plataformas que tiene Wikimedia... ...Wikidata, Wikicommons... Eh, ...y todas las demás herramientas que contiene Wikimedia... ...y en esta semana de eh, acceso abierto queremos valorar este, la información... ...queremos eh, valorar el acceso abierto a la información... ...que compete a todos los campos... ...desde los académicos hasta los creadores... ...desde los médicos... A ingenieros. Es decir, el acceso abierto permite eh, el conocimiento de muchísimas herramientas que pueden mejorarse, que pueden discutirse, que pueden difundirse o tener una mayor amplitud eh, a través de diversas plataformas. Pueden discutirse también. Esos son muchos de los beneficios que pueden ser eh, precisamente maximizar dichas investigaciones, apoyar la, la investigación, incluso eh, atraer. Eh, algunos eh, patrocinios o apoyos económicos o gubernamentales y por supuesto también el que se conozca, que se dé a conocer todo esto. A esto se suman también creadores, eh, artistas. A eso también se suman también eh, personas que están en el campo de la sensibilidad y de la realidad. En esta ocasión, en esta conversación, en esta pequeña conversación, nos acompaña Rodrigo González, mejor conocido como Eneas, arroba Eneas. Él es eh, fotógrafo eh, con mucha suerte y con muchas ideas. También eh, un personaje que pues, ha donado mucho de su trabajo a la plataforma de Wikimedia México a través del de acceso libre en Wikicommons. Y bueno, según también eh, su Twitter, es un personaje que está eh, de acuerdo con el acceso libre y con las plataformas de libre acceso de, de Wikicommons. Eneas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y qué bueno que surjan esta, este tipo de emisiones como, como la Semana de Datos Abiertos. Sí, el, el Open Access Week, eh, la verdad es que nos pone muy contentos porque, bueno, pues es eh, justamente apoyar esta iniciativa en momentos en donde pues hemos visto cómo se busca cerrar, se busca hacer cada vez más privativo, digamos, los servicios a través de Internet y que haya personas que no solamente buscan que esto se abra, sino que además apoyan con su propio trabajo. Eh, pues empecemos desde el principio, Eneas. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti de la fotografía? ¿Qué te llevó a capturar momentos de realidad? Momentos que pueden ser sublimes, bellos, desde un paisaje a momentos de tremenda realidad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo a través de la pandemia o este, momentos políticos, momentos sociales, la ciudad, el mundo. Eh, mis... Digo, mi primera aproximación a la fotografía fue cuando yo tenía 15 años, hoy tengo 36, entonces ya llevo un ratito, eh, justo cuando estaba en la preparatoria, que es una época muy, bueno, una época en la vida de todos, bastante formativa. Eh, el acceso a la fotografía fue a través de un, una opción técnica que le llamaban así, en donde tuve al final la oportunidad de poder hacer una especie de servicio social en un periódico que ahora ya no existe, que se llamaba Novedades, eh, y ahí, digamos, tuve, empecé a tener un poco más de contacto con la fotografía que se hacía, con el fotoperiodismo que se hacía, digamos, a nivel profesional, inmediatamente, pues, fue un mundo que, que me gustó, sin embargo, eh, decidí estudiar literatura, letras inglesas, eh, mientras que en paralelo, de forma no formal, llevaba pues, mis estudios de, de fotografía y mi práctica sobre todo. En algún momento me arrepentí de haber tomado literatura y no fotografía, pero después me di cuenta que en realidad la literatura te da muchas herramientas para poder eh, interpretar el mundo y lo que está pasando alrededor de ti, que es muy importante también para el desempeño fotográfico, porque la fotografía sobre todo, más que una ventana a la realidad, es... Eh, una herramienta que te permite dar tu punto de vista, y, y para construir ese punto de vista necesitas tener una visión amplia del mundo, y la literatura precisamente es lo que te permite hacer, ¿no? Tener una visión más amplia del mundo, lo que incide directamente en el desempeño en, tu, en la fotografía que, que, que se hace, ¿no? Incluso con sensibilidad social, etcétera, pues obviamente el entorno de la Facultad de Filosofía y Letras es un entorno que siempre ha sido muy, bueno, socialmente muy pues, comprometido, digamos, entonces, a partir de ahí empecé a, a interesarme en otro tipo de cuestiones, incluyendo el, eh, las licencias abiertas para la distribución de contenido cultural, o de material cultural, porque me parece que mientras más personas estemos compartiendo no solamente fotografías, sino todo lo que hagamos, todo lo creativo que hagamos, pues la rueda de la cultura puede, furar, puede digamos, girar más fácilmente, ¿no? Eneas, eh, bueno, definitivamente también eh, pensar que eh, se lee a través de la imagen y la propia literatura también te eh, otorga imágenes en tu mente, ¿no? Uno, uno viaja, uno viaja a muchos lugares a través de la literatura, incluso aquella que eh, a, a través del ensayo y bueno, no se diga la poesía, ¿no? Para mí son los políticos no reconocidos del mundo, los poetas, ¿no? <risa> Porque saben manejar eh, la palabra en, con su mayor exactitud y en su profundo sentido. Eh, esta, esto, esto, esto que nos cuentas es, es, es un padre. Ahorita tocamos el asunto de, de las licencias libres. Eh, quería eh, pues también preguntarte cómo fue que, que, que te recibió, digamos, el gremio. O sea, se, hay, una, hay una historia de periodismo... Eh, de fotoperiodismo en México, pues muy sólida, eh, muy fuerte, existen las grandes figuras y por supuesto también existen estilos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, la, tu búsqueda de, por una voz, digamos, o por un ojo eh, a través del fotoperiodismo en, en México y en el mundo, por supuesto? Sí, definitivamente ser fotoperiodista en México significa ser heredero de una tradición que viene, pues que ya tiene bastantes años, eh, muchas veces se ubica el origen precisamente eh, en la época revolucionaria, por allá, por, por el porfirato de la Revolución, eh, con los, los hermanos Casasola, bueno, el archivo Casasola. Eh, y a partir de ahí se viene construyendo a veces lo que parece una cadena hereditaria de talento sí. o de visiones sí. del mundo. Eh... Y entonces intentar ser fotoperiodista en México es, por supuesto, también intentar integrarse a esta cadena de conocimiento que se ha ido desarrollando generación tras generación. Eh, afortunadamente en nuestro país pues hemos tenido fotógrafos que han sido al mismo tiempo incluso activistas en algunos casos y que siempre se han interesado por ver eh, un punto de vista no hegemónico de la historia del país. Gracias a eso tenemos grandes, grandes, grandes documentos eh, y grandes, grandes figuras que se han eh, preocupado por generar un archivo fotográfico de cómo es que se está viviendo, en, de, de cómo se vive en algún lugar en cierto tiempo, ¿no? En el tiempo y lugar que les tocó vivir. Eh, se me vienen ahora a la mente, pues, los grandes ejemplos de... de el más reciente, un fotógrafo que sigue vivo, por ejemplo, Marco Antonio Cruz, que es un gran fotógrafo, director actualmente de Proceso Foto, eh, que, que ha hecho su carrera en la calle, ¿no? Eh, sus fotografías del sismo del 85 son, me parece, esenciales para recuperar la memoria de ese evento que cambió la vida del, del país, y de la, bueno, la ciudad y del país. Eh... En ese sentido, mi inserción ahí dentro del, del fotoperiodismo ha sido un poco, quizá desde el margen, desde no, no me he querido meter, eh, a pesar de que colaboré con Proceso durante un tiempo, no me he querido meter, digamos, a la vorágine que significa ser un fotoperiodista de tiempo completo trabajando para una agencia, eh, precisamente porque creo que mi, hay grandes grandes, grandes, grandes colegas haciéndolo, y creo que mi labor puede ser aportar desde otro lado, desde, digamos, un margen, una periferia, precisamente intentando hacer que la fotografía llegue eh, a otros lados, desde otras condiciones que no sean necesariamente las monetarias. ¿Qué te atrajo de... Sí, ¿qué te atrajo, digamos, como de los proyectos de Wikimedia y de Wikimedia México? Eh... Sí, eh, dentro de lo que afortunadamente ahora es una nube cada vez más creciente de opciones para distribuir fotografías de manera libre, que la gente las pueda acceder de forma libre, me parece que los proyectos de Wikimedia son esenciales. Simplemente Commons ya es un, es un repositorio de imágenes eh, que si bien ahora no tiene muchísima difusión, me parece que su importancia se acrecienta conforme van pasando los años, porque hay muchas imágenes ahí que son de libre acceso, que mientras más va pasando el tiempo, su importancia documental se va acrecentando, precisamente por este mismo efecto que tiene la fotografía, de que... Eh, Mientras más tiempo pasa y como nos permite ver el tiempo y lugar específico donde vivió una persona, pues mientras más tiempo pasa se vuelve un documento muchísimo más importante. A mí, para mí Common se me hace esencial y por supuesto el proyecto estrella que es eh, Wikipedia o el más visible por lo menos, eh, pues... Simplemente es la, la pretensión de, de querer juntar la mayor parte de conocimiento humano, que incluya no solamente las fotografías, sino una cantidad de, de texto, que esté curado por la propia comunidad, por estas propias personas que están viviendo en ese momento, se me hace algo, para empezar, a veces hasta un poco quizá inenarrable, algo que si lo piensas bien puede hacer que, que no, no lo entiendes, te estalla la cabeza, pero es un, es un ejercicio impresionante y creo que es uno de los proyectos culturales más importantes de nuestro tiempo. Participar activamente en eso se me hace pues, sumamente atractivo. Eneas, eh, me regreso un poquito. Mencionas la noción de documento. Eso también es un documento, por decirlo de esta forma, ¿no? Estamos documentando Open Access Week y estamos tratando de recolectar también ciertas visiones. Esta conversación, eh, Alejandro Reyes, que es el, el eh, oficial de educación de Wikimedia México, eh, tuvo a bien de, de, de denominarla o llamarla miradas abiertas con propósito, ¿no? Dentro de este Open Access Week, eh, pues es justamente eh, el lema, abrir con propósito y tenemos ese propósito también de abrir eh, pues ese conocimiento. Pues a todos los que, los que sean, pero regresando al término documento, eh, pues sí, una imagen es un documento y es un documento que cuenta una realidad y que cuenta un momento en específico, pero también cuenta la vida de quien está detrás de esa, de ese, de esa lente, ¿no? ¿Tú qué has dejado o, o, qué, o qué piensas que has dejado, digamos, con cada uno de los documentos que has creado? Eh, pues como te decía al principio, me parece que la fotografía es esencialmente el punto de vista de quien está tomando la fotografía. Muchas veces se dice que, bueno, entre fotógrafos se dice que la fotografía tiene la capacidad de ser una ventana imparcial al mundo eh, que está viendo el fotógrafo. A mí me parece más bien que como la fotografía es esencialmente una labor de selección, con el encuadre, con la composición, ahí se vuelve más bien un punto de vista... ...de la persona que lo está tomando, no importa qué tan imparcial intentes ser, decides meter algunas cosas al cuadro y sacar algunas cosas del cuadro y ese es básicamente el punto de vista. Lo que me parece importante es, eh, bueno, en el trabajo, lo que he intentado hacer con mi trabajo es mostrar eh, o dar acceso libre a material de buena calidad, tomado con buenas cámaras, subido con toda la calidad posible que se pueda... Eh, precisamente para mantener estos documentos eh, libres y que pueda, cualquier persona pueda hacer un uso de ellos como más lo necesite, si necesita generar un cartel, si necesita, eh, no sé, hacer una impresión, un espectacular, lo que sea, eh, pues estamos dando permiso precisamente para que haya, para que tengan acceso a ese material de, de buena calidad sin que haya necesariamente una transacción económica por medio, que eso es lo que se me hace muy importante. Entonces yo intento estar en, la mayor, en el mayor número de eventos que yo considere que tengan alguna relevancia para que puedan existir esos documentos de, de manera abierta. En ese sentido, bueno, tomando lo que nos, nos dices, ¿estás de acuerdo que se utilicen libremente tus imágenes eh, para cualquier fin? ¿no? Ya sea periodístico, ilustrativo, artístico, eh, para modificarse, para hacer como este, este llamado apropiación, etcétera. Para eso está ahí, en, en, digamos, abierto y libre. Sí. sí, o sea, ya sea para usos editoriales o incluso, bueno, en este tipo de licencias hay una que que en donde das permiso para que la otra persona pueda hacer aplicaciones comerciales con tu trabajo. Incluso para eso estoy dando permiso porque me parece que incluso eso es parte de permitir que lo que te digo, la rueda de la cultura siga girando y de que, y de que la gente pues pueda crear cosas eh, con, con tu material, ¿no? sin ponerle absolutamente ninguna restricción. Está lo, del, lo de dar crédito, por supuesto, porque me parece que es eh, esencial, pero también me parece que, que no, no es necesario, o sea, que con eso es suficiente, que no es necesario que, que te estén dando, pedir dinero a cambio de tu trabajo. Aquí tendría que explicar que efectivamente me desempeño como fotógrafo y tengo, bueno, fotógrafo digamos freelance y tengo algunos clientes eh, con los que sí tengo una relación o un trato comercial para hacer cierto tipo de trabajo. Mm -hmm. Pero también es importante, o me gustaría destacar, que en todos los tratos que hago con mis clientes, eh, siempre propongo que haya una cláusula de que me permitan usar ese material después, después de que el cliente ya no lo sirva, después de que el cliente lo haya usado, para poder abrirlo y para poder, eh, no sé, subirlo a Commons, eh, liberarlo con una licencia abierta para, para que ese material no se quede solamente en esas manos, sino que se pueda distribuir. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías o qué le dirías a la gente que aún no accede a, a, a Wikicommons ¿no? bajo esta herramienta? O sea, ¿qué le dirías tú para que se anime a hacerlo? Yo, en todos estos años que llevo trabajando con este esquema, he notado que la verdad es que de repente sí hay mucho entusiasmo de parte de los colegas, colegas que apenas van empezando, colegas que llevan mucho tiempo en esto, de liberar su trabajo, porque al final de cuentas, como fotógrafos, pues nos gusta que vean nuestras fotos, ¿no? Nos gusta eh, que este discurso visual que estamos exclamando, pues se escuche por el mayor número de personas posibles. Entonces, yo creo que sí hay un entusiasmo por hacerlo, el problema es que hay ciertos miedos eh, fundamentales que impiden que el colega se acerque un poco más, o los colegas se acerquen un poco más a, a, a este mundo, sobre todo... El tema de si me van a robar mi trabajo, si alguien más lo va a subir a internet y van a decir que es suyo. Eh, el tema de si alguien más va a hacer dinero con el esfuerzo que a mí me costó, etcétera, Son situaciones eh, por las que, en las que todos tenemos miedo, todos nos genera un poco de dudas. Pero que sin embargo me parece de hecho que las licencias abiertas lo resuelven o liberar tu contenido lo resuelve porque... Si alguien quiere robarse tu fotografía o si alguien quiere usar tu fotografía sin darte el crédito, pues lo van a hacer aunque le hayas puesto todos los derechos reservados o incluso aunque le pongas una marca de agua, en realidad no es tan difícil de repente eliminarla, cortarla de algún cachito, etc. Eh, esas personas, me parece, eh, lo van a hacer bajo la condición que tú les pongas. Hay gente así, más bien yo creo que la discusión ahí tiene que ir más hacia el plano ético y cómo hacemos el tratamiento de las imágenes en la época digital, etcétera, pero no tiene nada que ver con la licencia que tú le estés otorgando a la gente para usar tu, tu material o el permiso que tú ya des de antemano para que la gente pueda usar tus fotografías. Y sobre si alguien se va a hacer multimillonario usando, usando tu fotografía, bueno, siempre... Eh, en esta época donde la información fluye tan fácilmente, en realidad no es algo que tú puedas controlar al ponerle una marca de agua a tu fotografía. Simplemente más bien creo que te estás poniendo el pie tú mismo al ponerle una marca de agua a tu fotografía porque no estás permitiendo que tu trabajo luzca como debería. ¿no? Ese es mi punto de vista. Exactamente. Eh, pues Eneas, muchísimas gracias por esta, por esta conversación. Eh, tenemos una última pregunta y es de tu portafolio, ¿cuál es la imagen que a ti más te gusta o que más te ha dado satisfacción, que más te ha llamado o a la que más cariño le tengas? Bueno, pues eh, es, es difícil seleccionar, pero creo que si me permites compartir pantalla, no sé si se puede A ver Mira, tengo un par esta me ha dado mucha satisfacción porque es de las que más se han visto en mi en mi cuenta de Flickr. Eh, se llama Epidemia de Pánico, la tomé justo cuando estaba lo de la epidemia de influenza H1N1, en el metro de la Ciudad de México, y me da mucha satisfacción porque cada que hay un evento de pandemia, pues vuelve a tener <ríe> mucha visibilidad, ¿no? Y no. esta fotografía en particular ya forma parte de una colección de fotografías que se llama México a través de la fotografía, en donde se colecciona... Eh, varios ejemplos de varios fotógrafos que han hecho trabajo a través de la historia del país. Y bueno, estoy ahí al lado, esta fotografía está al lado ahí de los grandes, grandes, grandes nombres de la fotografía en México. Y no sé si se vea esta. Ah, mira. Esta es del ex, ex presidente Vicente Fox. Y lo que me llama ahí la atención más bien es la mosquita que tiene ahí parada en la cabeza. Se me hace que es bastante elocuente por sí misma, y, y esta en particular me gusta mucho porque fue, par, fue la portada de un libro en donde se divulgaban algunos de los negocios oscuros que este presidente había tenido durante su época en el mandato. O sea, como sea, la posición política, pues no me voy a meter en eso, eh, es una claro. fotografía que, que me parece que expresa un, un momento que duró un segundo, pero que ya se quedó ahí gracias a la foto, pues, para que todos la podamos ver siempre. Y en ambos casos podemos ver composición, eh, manejo de luz, etc. O sea, aunque sea, como tú dices, una fracción de segundo, pero esa fracción de, de segundo te da el, la posibilidad de hacer edición, ¿no? En la primera foto de la, de la foto de H1N1, bueno, pues vemos ahí un fuera de foco, gente volteando, el manejo como de las perspectivas, como para dirigir la mirada, precisamente a esta... A esta chica y este que está, digamos, en el metro, ¿no? Y que, pues, sí, sin duda representa pues, una emergencia, pero a la vez contiene belleza, contiene. Eh, hay algo de contención, digamos, de, en, esa, en esa imagen. Y la segunda, pues, bueno, me acuerdo, acaba de pasar también, creo que con el BP de Estados Unidos, ¿no? Con Pence, que también hubo una mosca que. Claro, claro. Es, es. Y este. Y bueno, esta, sin duda, pues, también es simbólica, incluso hasta en. en, en está como en el cuadrante superior derecho, ¿no? O sea teniendo pues, prácticamente toda la atención, la mosquita, justo en ese punto, en un punto abre. Eh, te agradecemos muchísimo esta conversación, eneas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, gracias también por eh, pues, poner a disposición de toda la gente en todo el mundo, a través de la red online y de carácter irrestricto, el trabajo que pones en Wikicommons, eh, tus fotografías, y, bueno, por supuesto, agradecer también a todo el equipo, el staff, colaboradores, voluntarios, mesa eh, a todo el equipo, especialmente Alejandro Reyes y Claudia García, que también hicieron posible esta conversación. Y tenemos una pequeña sorpresa, Eneas, no Ajá. sé si lo sé, pero hicimos una pequeña encuesta eh, en, el, en eh, digamos, entre, eh, el chat que existe de Wikimedia México, que echaron ojo a tus imágenes, o que si recordaban cuál era la imagen que más les gustaba, e hicimos right. eh, la galería que sigue a continuación. Te agradecemos muchísimo, okay. y pues, enhorabuena por este gran trabajo, Eneas. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Wikimedia, también. ¡Gracias por hacer lo que hacen! <risa> Yo soy Agustín Peña, y bueno, pues continuamos también eh, con el resto de la programación y las actividades de Open Access Week 2020. Muchas gracias.